Jardín ya no da flores que antes me hacían feliz Vivir así no vale la pena Pero tengo motivos para no huir No veo nada ni a nadie en el camino Sin embargo escucho pasos en él Los reconozco y sé que son tuyos Quizás sea mi vista cansada por el tiempo, quizás son mis oídos que me engañan, pero oigo tus pasos en el camino, estoy excepcionado y no me extraña. He llegado a un lugar en mi camino, donde he encontrado tres derivas, no sé si seguir recto o desviarme Tengo mucho miedo de equivocarme Hay arenas movedizas que debo evitar Hay valles tan grandes que solo da Hay luces que se apagan y no dejan ver Un camino seguro para la vida volver mi jardín ya no da flores, que antes me hacían feliz. Vivir así no vale la pena.